Bueno, estamos con Jackie Pan, CEO eh, y eh, fundador de Lambot, que es uno de los cracks del mundo de los chatbots eh, con experiencias conversacionales y demás. Y nos va a encontrar un poquito tanto de Lambot como la relación con el mundo no-code. Lo primero, Jackie, ¿qué, qué es Lambot y cuál es su relación con el mundo del no-code? Buena pregunta. Eh, pues justo te iba a decir que eh, Lambot es mucho más que, que chatbot, ¿no? ¿Vale? De hecho, con el nuevo lanzamiento que hemos hecho, estamos empujando eh, para posicionarnos en el concepto de conversational apps, ¿no? que son como aplicaciones ¿vale? que tienen eh, una interfaz conversacional, pero que te permite pues, gestionar ¿no? interacciones con usuarios mucho más avanzadas que un mero eh, chatbot puede. Uh, ¿Y cuál es nuestra relación con, con no-code? ¿no? Pues eh, muy fácil, Landbots, ¿vale? te permite ¿no? eh, crear una experiencia eh, pues, conversacional ¿vale? sin ningún conocimiento técnico eh, pues, eh, para que eh, cualquier persona sea capaz de eh, automatizar este tipo de interacciones. ¿no? ¿Vale? Nosotros hemos visto eh, muchas soluciones en el mercado pues, eh, que hasta la fecha son muy dependientes de desarrolladores ¿vale? y, y lo que queremos hacer es eh, democratizar ¿no? un poco ese, esa experiencia de, de creación de de conversaciones. Mola. De hecho, lo democratizáis tantos que, al menos hasta hace poco que lo tengo en la cabeza en la, en la web, cuando bajabas un poco, llega un punto y decías, oye, si quieres montar un, en su día, un chat de, de WhatsApp, te vas por aquí y vas por un canal, o sea, encauzabas muchísimo incluso a la gente para llevarlos a un caso de uso concreto donde prácticamente sin hacer nada ya tenían o el, o el chatbot de Facebook o el de, o el de WhatsApp o el que fuera, listo, pero sin necesidad de, de programar. Eh, ¿Estáis siempre pensando en cómo en ese caso de uso final o cómo lo plantea Sí, yo creo que la clave en vale en el mundo de, de, de las soluciones no code y, y, y la verdad en, en general para todas las soluciones SaaS es ayudar a que el cliente entienda la propuesta valor de tu producto enseguida ¿no? la digamos la ventaja pero a la vez un poco eh, eh, la desventaja de LandBot es que es una herramienta súper flexible y que permite muchos casos de uso diferentes. Por lo tanto, nosotros desde el primer minuto ¿vale? tenemos que eh, pues ayudar a que el cliente aterrice en el caso de uso inicial que le interese. ¿vale? Eh, puede ser, pues, por ejemplo, ¿no? crear un bot para su landing page para captar leads. ¿no? Pues eso puede ser un, un caso de uso súper sencillo. ¿Vale? y a partir de ahí vale pues engancharle ¿no? para que vea toda la eh, digamos eh, variedad de posibilidades que pueda tener dentro del producto vale por eso eh, solemos eh, no eh, usar eh, Lambots como eh, ¿no? eh, la propia herramienta de lambots para hacer una experiencia de onboarding al usuario de, de, de manera que pues, le llevamos mucho de la mano y que le, le vamos enseñando, ¿no? Oye, eh, ¿qué caso de uso quieres hacer? ¿Qué eh, nivel de experiencia tienes? y Dependiendo de eso, le vamos recomendando pues, eh, tutoriales, plantillas y, y, y fuente de información con el que le va a ayudar a montar eh, el bot mola, para su caso mucho como lo planteáis Oye, qué aceptación estáis teniendo a nivel nacional e internacional eh, aceptación sí. a nivel de usuarios no me imagino pues la verdad es que estamos teniendo bastante buen eh, buen nivel de, de aceptación en este sentido vale nosotros eh, a día de hoy no contamos con 50.000 eh, empresas que se han eh, registrado en la plataforma y lo están usando eh, a nivel tanto nacional como internacional, yo te diría estamos teniendo pues quizá más eh, acogida a nivel internacional simplemente porque desde el primer minuto hemos posicionado la plataforma como una herramienta pues más eh, global ¿no? ¿Vale? para que te hagas una idea, eh, hasta la fecha aún no tenemos la plataforma eh, en otro idioma que no sea inglés ¿sabes? Y, y todo el contenido, todas las configuraciones en la plataforma se hacen en inglés, ¿no? A veces es muy raro que la gente eh, nos vean como una empresa española, porque dicen, hostia, pues, ¿y por qué no, no habláis, no tenéis nada en español, no? ¿Sabes? Es un, eh, es un reto que tenemos que resolver Bueno, pero momento, por ahora tiene digamos. sentido, ¿no? Queréis, ¿Tenéis un mercado potencial que es el mundo? ¿Eh, ¿Por qué limitarte a España? Primero vas a por el mundo y luego ya se hace falta focalizas en, en países, ¿no? Tienes... Exacto, exacto. Sobre todo porque cuando empezamos vimos que España, la demanda de, de, de soluciones de bots y tal es aún pequeño, ¿vale? Y, y, y no tiene sentido solo quedarnos en España, ¿no? Además, eh, dijimos, oye, tenemos solo una bala, ¿vale? Porque, eh, bueno, esto venía de una historia muy larga, ¿no? no cuento aquí, ¿vale? Pero que solo teníamos una bala, hay que, hay que hacer una cosa y hacerla muy bien. Pues la decidimos, lo lanzamos. Y, y, bueno, eh, resulta que lo petamos con eso. ¿Vale? Y es lo que nos ha permitido seguir creciendo así. comentabas ¿no? al principio eh, que, que en vuestro último lanzamiento, que justo además lo acabáis de lanzar cuando estamos grabando hace, hace pocos días, decís prácticamente adiós al concepto sí. de los chatbots, pero decís hola ¿no? al concepto que nos has dicho de las apps conversacionales. Quería profundizar un poco más en este cambio y, y, y, y esto yo creo que os acerca todavía más al mundo del no-code, ¿no? nos acerca todavía más a, a diseñar cosas que no requieren código. Sí, digamos, en el, en el mundo de no-codes, ¿vale? Hay, digamos, eh, varias grandes categorías, ¿no? ¿Vale? Está la categoría, por ejemplo, de eh, interfaz, ¿no? De, de usuario, ¿vale? Lo que la gente ve, ¿no? Y ahí, pues, hay herramientas muy bien posicionadas como eh, Webflow, ¿vale? Eh, como el propio Battle también es una herramienta súper potente, ¿no? Eh, y luego están las herramientas de backend, va diciendo la parte de backends, ¿no? Con herramientas como eh, EdTable, ¿vale? Y, y luego hay, pues, eh, algunas soluciones, ¿vale? Que eh, de alguna forma eh, conectan entre ellos, ¿vale? Lo que es front-con-back, ¿no? ¿Vale? Eh, y lo que hace Lambot dentro de ese gran, eh, digamos, eh, espectro, ¿vale? Es centrar mucho en la categoría, ¿no? De com Communication Automation. Es decir... ¿Vale? Todo lo que conlleva ¿no? una interacción ¿vale? eh, bilateral con el usuario y que eh, pase ¿no? por canales de, eh, de comunicación, puede ser pues, el chat en tu web, puede ser en WhatsApp, puede ser en Messenger, donde ocurra una conversación, ahí es donde nosotros te ayudamos ¿no? eh, con nuestra herramienta. ¿Vale? Y además de una manera automatizada. Y, eh, mola. Eh, además, en este último lanzamiento habéis llevado como el concepto del no-code a un siguiente nivel, eh, porque habéis desarrollado un juego eh, por encima, que ¿no? okay, creo que con Tom Cosman de MakerPad, eh, y que lo habéis llamado el apocalipsis del no-code. Cuéntanos cómo, eh, qué, de qué bastes, <risas> a, cómo lo habéis planteado y qué, qué buscabais haciendo esto. Vale, eh... Es una curiosa, eh, una, una historia también muy larga, pero voy a tratar de simplificar, ¿no? ¿Vale? Eh, todo empezó cuando eh, llegó COVID, ¿vale? Y todo el mundo se quedó en casa y estamos en remoto y tal. Y, y un día, ¿vale? Nuestro eh, director de producto, ¿no? Eh, Fernando Quirao, dijo, oye, eh, vamos a hacer algo de, de team building y que la gente eh, nos relacionamos, ¿no? ¿Vale? Pues creó la primera versión del juego, ¿vale? O sea que diseñó un juego... Eh, en, en formato de escape room virtual, ¿vale? con Lambot, ¿no? Y, y, y empezamos a probar, y, y vamos, todos nos quedamos flipados de, de, lo, eh, de lo potente que podía llegar en Lambo, ¿no? Y, y, y se nos eh, ocurrió la idea de, oye, ¿qué pasa si hacemos un lanzamiento de producto, ¿vale? con, con un juego, ¿no? Que, que además es que a, a nosotros nos flipó esa versión, ¿vale? Pues empezamos a darle vuelta y, y dijimos, oye pues tiene mucho sentido vincularlo con, con no-code, porque eh, justo todo eh, lo, que, eh, lo que hay alrededor de no-code es esa flexibilidad y, y la potencia que puedes llegar a tener la herramienta sin conocimiento eh, avanzado ¿no? de tecnología. Pues entonces empezamos a ver y, y, y ahí vale eh, llegamos a tener una conversación con varias personas del mundo de no-code, ¿Vale? o sea que no solo hablamos con MakerPad, sino que hablé con gente de Edtable, ¿vale? Con gente de Bubble, Webflow, o sea que con los players principales, ¿no? Digamos, ¿vale? Y, y, y los de no-code son los que más, de alguna forma, al final resulta eh, pues, eh, que encaja mejor, ¿no? Porque al final ellos son los que también eh, más eh, mueven ¿no? el concepto de no-code y, y son como los evangelizadores iniciales y, y, y el... Y la persona, Tom Osman, ¿vale? Eh, es quien que le encanta, ¿no? Hacer este tipo de como eh, rollo showman y, y apace, aparecer en, en vídeos actuando, ¿sabes? Le, le mola muchísimo a él. Entonces dijimos, oye, vamos a hacerlo con él, ¿vale? Le pedimos que grabe un vídeo, luego lo montamos todo eh, dentro del de Lambots para que sea una experiencia muy integrada y, y, y con eso pues lanzamos, ¿no? La historia vale eh, la verdad vale al final no se medio viralizó en, en twitter creo que llegaron a tener como 200 eh, retweets o, o cosas así una barbaridad sabes eh, y, y lo que no sé vale es si fue por el hecho de, del juego en sí o por el hecho de que tom osman <risa> estaba en el juego ¿no? <risa> pero la, la gente le mola no a, hay un montón de usuarios que, que nos venía a nosotros que dice que Vamos, nunca ha visto, ¿vale? un lanzamiento ¿no? hecho con un juego, sabes, que está diseñado con el producto, sabes, como que estás haciendo algo con tu propio producto y lo lanzas, ¿no? Y, claro, y eso es, mola es, mucho. A la es es gente. casi como transmitir tu propuesta de valor de verdad, ¿no? Es decir, no, no te digo que con esto puedes hacer lo que quieras, sino que realmente te estoy enseñando, puedes hacer un juego sin echar una línea de código utilizando mi propio producto. Te, te, te, te, te, te, tangibilizas todo pre perfectamente. Es que es la, la clave, ¿no? Eh, o sea, que en inglés es yeah. do not tell show, ¿no? O sea, que no, no le digas, sino que le enseñes cómo Oye, se bueno, hace. Mucho. Con esto habéis conseguido, además, ser producto de la semana en, en Produhand, ¿no? ¿Qué tal ha sido la aceptación de este nuevo lanzamiento? Exacto. O sea, que a nivel un poco de, de acogida, ¿vale? Nosotros al final sacamos como mm -hmm. 1.500 advots. ¿Vale? Eh, en, en, como en, en, la, en la primera semana, que es algo que, que nunca lo hicimos. O sea que el lanzamiento que más éxito hemos tenido hasta la fecha fue el primero de todo, y, y creo que ahí llegamos a tener como mil upvotes después de la primera semana. También es verdad que ahora la comunidad de Product Hands es mucho más grande, o sea que hay mucho más gente usándolo que, que, que hace como eh, claro. dos o tres años, ¿no? Entonces ahí eh, está bien. Y luego el juego en sí, pues eh, tuvimos como dos mil, tres mil jugadores ¿no? que, que estaban ahí probando. Y eso, pues, eh, la mayoría de ellos, ¿vale? Después de probar el juego, se han ido a registrar en la plataforma. Y, y, y eso, pues, son nuevos leads que, que nos estamos eh, capturando para pues que, que, que, que se convierta en no, cliente en un momento, ¿no? eh, Y ya, para ir acabando, te quiero hacer dos preguntitas. Una de ellas es ¿Cómo ves tú que tienes una visión? tanto de España como del mercado internacional, porque estáis mucho mirando afuera, ¿cómo veis el mercado no-code a nivel internacional y cuál es la diferencia con España? Mm, buena pregunta. Yo, yo creo que el mercado no-code en general, ¿vale? Eh, está aún, eh, digamos, en, en la fase inicial, ¿no? ¿Vale? Hay todavía mucha gente que ni siquiera eh, sabe ¿no? de, de lo que va y, y los que saben, pues eh, son todavía muy early adopters y, y que no son como la, eh, lo, el Pepe de, de, de la calle, ¿no? Sabes lo que quiero decir, ¿vale? Para que eso de verdad llegue a, a, al mainstream, ¿vale? Yo creo que hay que todavía evangelizar mucho el concepto y que la gente entienda, ¿vale? De entrada, no codes. Tampoco quiere decir que, que sea 100% no código, ¿no? De hecho, ¿vale? Eh, en ningún momento estamos diciendo que eh, queremos eh, como despedir a los desarrolladores y, y no contar con ellos, ¿no? Sino todo lo contrario. No code es lo que hace, ¿vale? Que los desarrolladores puedan focalizar su recurso, ¿vale? Su tiempo en cosas que eh, sean mucho más core para, para la empresa. Y hay muchos procesos que hasta ahora son muy dependientes de ellos, ¿vale? Y que eh, no code lo simplifica, ¿no? ¿Vale? Eh, y ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso eh, o cómo está esto en el mercado más nacional? ¿no? ¿Vale? Yo diría España eh, en concreto, ¿vale? por, por gracia o por desgracia, siempre va un poco por detrás ¿vale? de las etnestías eh, más globales. ¿no? ¿Vale? Eh, en tema de chatbot, por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos empezó en 2017, ¿vale? o 2016, no recuerdo perfectamente. Y en España, pues yo creo que incluso el año pasado, vale, no... No, no, sí. no, había gente que no sabe lo que es un chatbot, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir? Um, entonces yo creo que eh, en cuanto al timing, todavía en España no es eh, un sitio que, que la gente le, le, le suena o, o hay mucha demanda todavía de, de no-codes, ¿vale? A la mayoría esto le va a sonar como algo muy friki o muy, muy como muy, eh, muy de fuera, ¿sabes? ¿No? Eh, yo creo que... Eh, Quizá eh, el año que viene o, o dentro de un par de años es cuando eh, vamos a empezar a ver más cosas, ¿no? Lo que sí, muchos players, eh, ya se están saliendo muchos players de no-code en España, ¿vale? Y muchos de ellos, pues por, por lo que te estaba diciendo, ¿no? Como el mercado de español está más en, en fase mucho más early, pues se están orientando más a ofrecer soluciones eh, afuera, ¿no? Um, los players que más eh, hace visibilidad tienen a día de hoy, pues por ejemplo, Typeform, ¿no? Está claramente eh, posicionando ahí. Uh, Lambot también, obviamente. Hay algunas otras soluciones. Arrengu, que, que son unos amigos míos también muy buenos, ¿no? Pues eh, yo creo que son muchas soluciones buenas que se están empezando a trabajar aquí uh, y, y pronto veremos. Y ya mucho para más, acabar, ¿no? ¿cómo ves tú este mercado dentro de unos añitos? ¿Hacia, hacia dónde va el no-code? Yo creo que hasta ahora, ¿vale? No hemos focalizado, o, o la mayoría de la gente en el sector ha focalizado a, eh, digamos, no codificar, por así decirlo, los procesos más simples, más básicos, ¿vale? Y el siguiente paso es no empezar a entrar en procesos que procesos de. Eh, donde hay que eh, usar, ¿no? Eh, digamos, base de datos o cosas relacionado con, eh, con servicios. Todo esto que eh, hasta ahora son cosas como puramente técnicos, pues yo estoy seguro que eh, dentro de un tiempo, vale cada vez va a haber herramientas que te permite ¿no? gestionar todo esto. Pues muchas gracias, Jackie, por, por todo compartir esta visión del, del mercado y también enhorabuena por todos los éxitos que estáis consiguiendo con, con Lambot, que sois un referente ya no solo en España, sino yo creo a nivel mundial y que lo petéis del todo, que da, da, da mucho orgullo tener referentes <risas> como vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros.